Javier, vamos a la calle a ver qué piensan los mendocinos Bueno, métale Está, Me gustaría que vos le des paso a, Javier, a, a, a, ¿A, a Julián que... Chávez Oh, Julián a ver, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Lo escucho con mucho gusto Javier, cuántos recuerdos oh. Qué jóvenes que éramos, los dos teníamos amantes no. Fue una Ten, época hermosa en teníamos pelo, vida. Teníamos pelo y como 30 kilos menos Sí, no? sí, sí, qué hermoso Yo he sido muy feliz trabajando con vos, Javier Así que cuando quiera. 100.000, 150.000, yo estoy unas horitas por está la bien. semana. ¿Te parece? <risa> una guita parecida para mí. <risa> bueno, los estaba escuchando con mucha atención y el, el Seba Salas lo sabe porque nos vimos en ese show. Me dice mi hija Valentina que está por cumplir 15 años, papá, voy a quiero ir a ver a Woz. Yo no sabía quién era. Digo, bueno, me pego 16 tiros. Ta ta ta ta. Y bueno, te acompaño. Y me pongo a escuchar la música pensando yes. que era un Paulo Londra más, que tampoco me gusta. Claro, y cuando me pongo a escuchar la, la música, el Vago es un artista de aquello, la prueba está que en los premios Gardel se ganó todo. Lo vamos a ver con el Sebas Sala y dio un show impresionante. Entonces no hay que meter todo en la misma bolsa. Paulo Londra, que lo entrevisté, a mí me parece... Pobrecito, ya veo que se hace más famoso, algún día le tengo que pedir perdón, pero me parecía casi subnormal. Uh -huh. Viste cuando le hablas y... Ah, oh, sí, no... Si este pibe... ¿Qué tiene este pibe? Ahora, Wos es totalmente diferente. Me puse a escuchar porque entré por Wos las letras de Eminem. Es un artista impresionante. Ahora, uno que escucha la música de los 80 y los 90. Yo sigo escuchando Pink Floyd y Queen, no salgo de ahí. Pero creo que tiene que ver con lo que emocionalmente significa para uno y que se crió con esa música. Pero vamos a preguntarle a la gente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mira, gente joven. Hola, chicas. Quiero saludarla, no, mi hija necesita no. leche. Uy, casi me caigo. No, por favor, no. no, solo su nombre. No. Solo su nombre. Brisa. No. Estamos hablando de música, Brisa. Acompáñala, no la dejes sola. No te puedo preguntar a vos la música del ayer porque sos jóvenes. ¿Qué te gusta de música? Un poco de todo. Decime algo que te guste, cualquiera. No sé, escucho de todo. Qué lindo lo que te has hecho en las uñas, ¿lo viste el detalle? ¿Te gusta Paulo Londra? No, bueno. No nos gusta. ¿Te gusta Tini? Más o no, menos, soy más del rock. ¿Qué te gusta del rock? Mm, no sé, soy más del rock nacional. Bueno, ¿y escuchás música de nuestra época, 80, 90, no sé, Charlie García, Fito Páez? Mm, no. No tanto. La Renga, que dijeron, mm. algunos temas de intoxicados. Qué lindo la Renga, buen, buen grupo la Renga. Claro, pero ¿no escuchás música vieja, por ejemplo? No. ¿Escuchás los Beatles? No. ¿Los Rolling Stones? No. Circule circulen claro gente joven necesito gente grande vení vamos por acá chicho gente grande gente grande este tiene pinta de metalero de que le gusta el rock hola mi amigo ¿lo puedo saludar? Julián Chávez es mi nombre ¿Padre e, hijo? padre e hijo Qué maravilla porque estamos hablando de la música si nos gusta y nos quedamos con la música del ayer vos debes tener treinta y pico eh, 43 bueno casi y su, su hijo debe tener 15 16 ¿Cómo es ese encuentro generacional de la música? ¿Te pasa que le pasas un poco de la música tuya y él te pasa un poco de la música de él? Eh, sí, la verdad que a mí me gusta escuchar, como decís vos, de, época, de mi época. Contame, ¿qué música te gusta escuchar? Y escucho bastante reggae, un poco de hip hop. Yo te vi era. venir, dije, este le gusta el reggae. Más algo que te, te vi más por el metal, pero el reggae Ajá. también. ¿Reggae qué? ¿Qué escuchás? Eh, bueno, clásico, Bob Marley oh. o algo ya un poco más nuevo también. ¿El nombre del hijo es? Uh -huh. Autaro. ¿Te ha hecho escuchar Lautaro Marley? Sí. ¿Te gusta? Sí. Claro, sí. Si no fuera por, por tu viejo, quizás no sí. te metes ahí. No sé. ¿Y ¿Hay algo de lo nuevo que le has pasado a tu viejo que le decís, mira, papá, esto sirve? Y no sé. ¿Qué, ¿Qué has escuchado que le gusta a tu hijo? No, y escucho lo de ahora que la verdad que mucho no... No te gusta, no de no eso estamos gusta. hablando, que la full y o así. Decir... Exactamente, sí. He escuchado a algunos cantantes así sin el auto tune y... Igual esto no sirve para nada. Exactamente. Acá. Escuchame, ¿y te pasa eso? Que no salís de la música de tu época, no te copás con nada nuevo. Eh, sí, pero tal vez no con eso, sino con algunas otras cosas, tal vez más unas baladas más... Pero sí, escucho, soy El bastante... padre influenciando al hijo que el hijo influenciando al padre, en este caso. Vos sabés que con mi hija de 15 años vive en Tunudán y hacemos esto. Yo le pongo yo le doy un tema a ella con los auriculares y ella me pone un tema a mí, claro, y he descubierto, por ejemplo, Harry Style de One Direction. Y vos decís, es un artista hecho y derecho, pero hay que descubrirlo. Eh, exactamente, sí, la verdad que hay muchos artistas que son buenos, pero... Hay que descubrirlo, tal vez que uno mucho no... Están escondidos detrás del autotuning, gracias a los dos y que tengan un hermoso Bien, día. Listo, gracias. No Señor, saludarlo. Tal, Julián es mi nombre. Bueno, has vivido, tenés tu, tu calle recorrida, ¿qué te pasa con la música? ¿Te quedaste con la música de tu época o hay algo de la música nueva que lo incorporás y decís, estoy escuchando a Tini? ¿Te pasa eso o no? Sí, pero me gusta más la de antes. Te gusta más la de antes. ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? No, me gusta el rock, el folclore también, de todo, pero siempre. Pero si tenés que elegir o si te, te, cuando te compras los discos, ¿con qué te has quedado? Y con, con el rock. ¿Qué parte del rock? Y pues García. Claro, Charlie García. Bueno, todo lo de esa época. Bueno, y cuando escuchar la música ahora está con el y no sé, Paulo Londra, ¿cuáles son los nuevos? El Duki, ¿qué te pasa con esa música? Que si vayan no. a laburar, ¿te pasa eso? Sí, pero no, no ninguna de esas me, no me llama la atención. Solamente los enanitos que estaban más, bueno, más cerca. Claro. Pero los enanitos es otra cosa, es más de, de la claro. época, los 80, los 90. Ya, bueno, por ahí. Y si tenés eso que nos pasa a nosotros, mira, estoy por cumplir 50 y a veces me siento viejo choto, esto de es decir, música era la de los 80, los 90, y que ahora como que sentís, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso que hacen? si te pasa eso? Sí, me pasa un poquito, sí. Gracias, maestro, cuídese. Que no lo agarren los del autotuning que es una secta. Claro, claro. Quiero ver a alguien. Me gustó lo del padre, dijo, porque a mí me pasa con mi hija, que algo me deja. Vamos a hablar con gente joven, ya que la tenemos acá, a ver qué podemos destacar de la música. Hola, qué linda sonrisa. Tu nombre, te lo dije, te va a agarrar. Tu nombre. Rocío es mi nombre. Rocío, qué joven que sos, qué tenés, 20. 21, sí. Estamos hablando de música, claro, y nos pasa a los ah, viejos, mirá, que ajá. tenemos la edad de tu padre, que defendemos mucho la música de los 80, de los 90. Ah, bueno, me gusta la música de los 80, de los 90. ¿Qué te gusta? Eh, y el rock, ochentoso, noventoso, el viejo. Dame clásico. nombres. Ay, no sé, las bandas viejas e internacionales pueden ser... Queen, Pink Floyd. Claro, Queen, Pink Floyd, todo eso. Mi hija me decía, papá, la música de los 80 es aburrida. Yo no, le dije, ¿qué? No es mejor para bailar, incluso. Y él empezó a escuchar, a escuchar. Mi hija ahora escucha los Beatles, imagínate, con 15. Años. sí. Mejor, mejor que escuchemos música vieja. Nosotros sentimos que hay algo de la música de esa época que se, quizás se perdió para siempre o que queda encriptado y que ahora la música va por otro lado? ¿Vos Ajá. sentís lo mismo? y sí, yo creo que a la música cada uno le llega eh, diferente, ¿no? Pero la música en sí es una armonía re linda para sentir. La música es compartir constantemente. Donde hay música, sabes que la pasas bien. Qué maravilla. ¿Y de la música de ahora qué te copa? Que decís, yo, estos son buenos. Y en realidad yo escucho mucho rock, escucho jazz, escucho muy variado. de todo. Sí, de todo. Mirame algún todo. nombre, decir Julián, ponete a escuchar esto. Eh, ay. ¿Te gusta voz? Sí. No tanto. No, no tanto, Pero no tanto. Ejemplo, no, te para ti, no te veo para Tini, no te veo con No, No, no, no. Te veo con Ducky. Eh, no, tampoco, no. Él mató un policía motorizado, es una muy buena banda, por ejemplo. Es una banda acá de Mendoza. Ajá. ¿Son ¿De Mendoza? Pensé sí, que eran de Buenos de Mendoza, Aires. Hay bandas de Mendoza, sí, tiene artistas variados también. Bueno. Los uruguayos que andan también, no te va a gustar, ya están cargadas. Ajá, no te va a gustar, está bueno también, si no la escandalosa por ejemplo, que es un cuando, poquito. Cuando vas a bailar, que es algo que nosotros ya ha quedado en el pasado, ¿cuáles son los temas que más te mueven? Porque no sé, fuimos... Sí, es otro... que yo no voy a bailar a lugares donde ponen música de los 80 y de los 90. qué lindo? Sí. Fuimos a ver el otro día la conga con el Gerardo en Malargo en la fiesta de Aníbal. Y decís, claro, los vago en vivo baila todo el mundo, claro, son buenos. Claro, sí, la música en vivo es divertida, te motiva a bailar, no te puedes quedar quieto. Qué lindo conocerla. Muchas gracias, gracias. Gracias por la onda. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Adiós. Adiós. Cuántos recuerdos, cuando éramos jóvenes, hacíamos no te invitábamos a salir a las chicas. Todo eso ha quedado en el pasado. Claro. Qué pena, más grande. <risa> y la uh, Julián, querido, gracias. Sí, impecable. La mira, varios testimonios, diferentes opiniones Este y también un intercambio ahí de edades. ¿no? Bueno, ahí está, eh, la, la última chica? Sí. Como decía un compañero mío, tenía todos los fósforos en la caja. Porque estaba bien amplia. Te gustó, digamos, el claro, concepto por, de esta chica. porque eso es lo que está bueno. Es decir, no sé, a vos te gusta la música urbana, el hip hop, el reggae, qué sé yo qué, lo otro es horrible. Mm. Porque hay que abrir la oreja, es decir, puedo escuchar samba de mi Esperanza sí. y puedo escuchar a Iron Maiden. Sí. Todo lo que hay en el medio, lo que vos quieras. ¿Te gusta Queen? Pero Listo. no quiere decir yo que sea bueno. Eso yo tengo que discusiones decir. con Daniel Fioqueta todos los santos días. What? Porque si... De, que no tiene discusiones O sea, si vos Daniel te salís <risa> de Rolling sí. Stone, de Queen y qué sé yo, claro. ¿qué? todo lo que parece... Es oh, ¿Qué te pones, porcaría? Okay, bueno, dice, sí, Foqueta no. no es muy claro, claro. Sí, por eso te digo, depende la vara con que la mides si es buena o mala. ¿Quién va a discutir la calidad de Queen? ¿Quién va a discutir la calidad de los Rolling Stone? Pero, a ver... ¿Quién va a discutir la calidad de Ismael Serrano? Chicos, que, ¿no? que una joda bárbara, te digo. Pero bueno, si no es una joda, <risa> Claro. Mira, dice Belén, nuestra compañera Belén Agüero, dice, es algo maravilloso, la música une generación. Y mis hijos escuchan Charlie, Fito Páez y nosotros eh, la música de ellos. No, mira qué loco. ¿Ten? Sí, eh, Belén. No, no, no le digas así, no, bueno, no, no, no subestimes no, el que... mensaje porque es muy bonito el mensaje. Bastante mediocre igual. <risa> no, no. Bueno, mira, por favor. ¿Me dejas decir algo, Tano? Quiero decir algo hace más sí. o menos una media hora sí. Lo que yo quería decir es que ¿Querés que veamos primero esto, por ejemplo? Payadores o raperos? ¿Los raperos vienen de los payadores, claramente, o no? No, no, no. no. Viene Estados Unidos ¿Y qué estuvo primero? Sí. Eh, es una... sí, Habría que verlo eh, un... ¿La payada viene Martín Fierro? Payo. Sí, está bien, claro. qué sé yo, no sé qué pasaba los, no los negros en el Rocks no estaban viendo Martín Fierro claro. Para empezar los que rapeaban no? en, en las calles del barón que era una queja urbana sí. era una Totalmente. queja digamos uh -huh. no, no es esto, que le estaban cantando el amor esto es como estaban una, puteando el sistema es una fallada moderna esto que estamos escuchando es una no. guerra de gallos ah. yo, yo creo que, que, que esta guerra de gallos está más cerca de, de, de una murga uruguaya si querés ¿No? En la queja, en el, claro. el, en el discurso. Y esta es la payada, ¿No? Javier. Bueno, pero no está bueno, por ejemplo, aparece, aparece la, la murga uruguaya. Y está bueno escucharlo, porque las letras son, son tremendas. Sí. Las letras. Sí, Más sí. allá que después te guste el formato o no. Pero después, además, vino una fusión con el rock muy linda también. Sí, también. La de la puerta, Me parece no te igual que la, la música que se ofrece actualmente es para escuchar un ratito, porque vos lo sostenés Qué durante fuerte. mucho tiempo y te querés matar. No, bueno, para un poco. Sí, yo comparto chicos, un poco de cosas. Vos, a mí me encanta mucho. No, no, mi vos no gusta por más pero el bueno, otro tini. Cinco temas de Tini te querés matar. Cinco temas de pero Wos, vos, es como hay, hay chicos que son claro. fanáticos. Seguro. Lo que quiero decir es que me parece que las propuestas que hacen son todas muy parecidas. Claro. O sea, ca cada artista tiene como propuestas que no se salen del demasiado de que no Igual innovan. eso para mí es porque no te gusta. Me pasa con Residente también, que siento que viene haciendo lo mismo bueno, desde pero, hace años. A mí, a mí, perdón la autorreferencia. A mí pasa en mi casa que, que mi novia le gusta mucho la cumbia y yo escucho sí. todo igual. Y después cuando yo pongo rock, pongo los Guns, por ejemplo, digo, ella también tiene que estar escuchando el tema y, está, y va a estar diciendo esto es igual, es, es pesado, un ruido, claro. batería, guitarra. Claro. Y yo capaz que lo distingo porque me gusta. ¿Qué pensás, Javier? Yo estoy, como te decía al principio, soy bastante criterioso. Si vos me decís, ¿te gusta Banda 21? No compraría un disco sí. de la banda 21, uh -huh. pero son los musicas, son los tipos. Lo que tocan, sí, esos tipos. Claro. A ver, yo conozco esa fusión de, de la salida del cuarteto a este bueno. cuarteto más moderno. Fíjate el fenómeno de la mona, que es nuestro James Brown. Y hace cuarteto el tipo. Sí, sí. Pero, pero, a ver, un tipo que te, te llena dos canchas de fútbol pero no, es que es una representación musical de un grupo que capaz que los otros géneros dejaron afuera, así nace la combia villera por ejemplo, claro, que también a apila gente, toda la que vos quieras pero esa transición del cuarteto al, al cuarteto moderno que arranca con Chévere por ejemplo, y vos veías los tipos tocar y decís, epa bueno, pero ahí lo que pasa es que después se sacaban la casaca de, de Chévere y hacían ya rock los tipos Gracias. con otro nombre porque era, eran buenos de verdad. O sea, yo ven, tengo, tengo familiares músicos. El Pucho Ponce el bajista, el, es primo hermano mío y el bajista de los tequis. Uh. Tocó con todo el mundo, con los músicos del centro, etcétera. Etc., que, que, que acompañaron a Nevia. Y cuando él ingresó a los tequis le dice, che, hay que darle una vuelta de rosca. Ustedes tienen que empezar a cantar porque si no con la flautita eh, no y, y el siku no, no pasa nada. Mirá lo que son los tequis hoy. Claro. Entonces hay todo un proceso de evolución ¿Qué te puede gustar más? ¿Te Pero puede gustar menos? Pero ese proceso, lo que yo voy es a esto Ese proceso se da en todos Porque yo que, la sensación que tengo Que puedo estar totalmente equivocado Es que hoy no hace falta Para tener miles de reproducciones Vos antes para vender un disco 300.000 ejemplares Era una lucha Tengo titán, la sí, sensación sí, sí. que tenías que tener un laburo Bien determinado daba Te daban un, ser un disco, ver, daban un no disco de oro, oro ir, con 75.000 placas claro. 75.000. Yo laburo en una disquería y sé lo que es vender mil discos. Lo que pasa es que desapareció el formato físico. Claro. Porque ahí me gustaría medirlo a estos chambres. Que sí, sí, a estos pibes, sí, es ¿cómo vivía en ese, en, en ese juego? Poner claro, antes pone ¿Vos que, por ejemplo, un vinilo vale 10.000 mangos? ¿Sí? Lo sea, es que no tuve a, y me que, ¿cuánto vale este vinilo? El sábado, me, me ¿eh? me enteré, ver que, que hay una punta con el vinilo que es impresionante. Sí, vale, ¿Eh? tenés vinilo entre 5 y 10 mil manos. Y yo tengo 4 mil discos, los voy a empezar a vender. Pero digo, si, yo a, todo esto, si yo a todos estos ¿cómo pibes... ¿Cómo era la dirección de tu casa ahora? <risa> si a estos pibes que hacen música urbana y toda esta movida, el nombre que quieras. Es decir, listo, se acabó, loco, no tenés más redes sociales, no tenés más YouTube, no tenés Spotify, no tenés plataforma. Tenés que ir a la disquería y que el tipo que te vendía los discos, que, era, que ese sabía, te decía, mira, claro. comprar, porque este tipo es bueno, mira, está con tal, lo grabó con tal, lo hicieron en el Tocar estudio tal. Tocar las puertas de las radios para que suene. Eh, lograr que, que entraran en la radio. ¿Cómo le iría vendiendo discos? Vendían claro. dos discos. Venderían dos discos. Y tendrían 45.000 cassette truchos, claro. como teníamos nosotros. Sí. Es, decir, es distinto el formato. El sí, tema, sí, fenómeno. Eh, viral, red electrónico, social, plataforma, claro. red social Ha potenciado a estos chicos Que no quiere decir que sean pero pará. Superman para Superman si se puede medir con el tema de los conciertos Porque vos tenés que, que quizás sea lo más cercano a poner plata cuando te gusta un artista Lo más cercano, digo, no, no, y comparable pero, con el tema del pero, disco pero para mí no. Está bien, pero vos tenías, por ejemplo, este, la semana pasada No sé cuántas pibas con el recital de Justin Bieber Que hacía una, un mes que estaban acampando y, no, más, más y, la, y nadie sí. paga, ninguna de ellas paga un disco de Justin Bieber, porque lo pueden escuchar en YouTube. Pero sí, si sí hacen ese tipo de cosas. Eso es lo que querés decir. Pero para mí. No, era otra cosa que ya no la Digo, El ejercicio para de ir era a una... No es, los que somos más viejos, el ejercicio de ir a la batea uh -huh, y, buscar, y empezar a ver, a ver este, a ver este, a ver este. Y él crece y dice, che, me, me lo probó un poquito, se escuchado? van a acordar a algunos. Y ahí aparecía la habilidad del tipo para venderte el disco. Claro. O sea, había vendedores de música. Tuve varios amigos en, eso, en ese sentido. El Ronco Basel, el Ketchup con, un, un montón de gente. Javier... Que te convencían para que compraran claro. un disco. Eh, tenemos que cerrar 9.40 de la mañana. Le mandaste un mail a Aptra, esto es real. Te enojaste. Sí. <risa> ¿Querés contar por qué? Eh, sí, no hay problema. <risa> o sea, nosotros salimos de Mendoza con una terna. Sí. Fuimos, que la pasamos, van, la pasamos re bien en La Catamarca. pasamos tremendo, tremendo. Digo, excepto, excepto esa noche A lo que íbamos C Llegamos, encontramos un par de desprolijidades en el nomás. Sí. Bueno, qué sé yo Nosotros teníamos la eterna que figuraba eh, José, Pedro eh, y María y Javier Y cuando nos sentamos en la fiesta Decimos, no me quedas 60 y perdí No estaban los que, que yo había visto acá Cuando salimos bien. Me habían cambiado la eterna y me metieron dos de Catamarca y gana un programa de una radio de Catamarca del los lugar premios? de Catamarca, que es el dónde? mismo lugar que estaba en Salón ah, de Fiesta. justo mm. se entregaban ahí los premios. Claro, pero justo suponte como si acá fuera en Godoy Cruz, una sí. radio de Godoy Cruz. Claro. Que no estaba, antes, no figuraba. Todoso. Entonces claro. me enojé y le escribí a, a Don Apter, nunca me contestó. Nunca te contestaron no. No. al señor Ventura. Pero y si vos le veías la cara a Ventura en la entrega... La le importaba todo tres pitos... No, lo no, a Luis Ventura sí, en el no la Luis, Pero eh, le importábamos <risa> nada... No le sí, escuchaba cantidad, nada tampoco... Una, una, vez, una vez Ornella Ferrara lo, lo puso contra las cuerdas a Ventura... cambiando sí, está... Ornella... Sí, vos estabas presente... Que le dijo... Ventura, trabajé tantos años para llegar a ser nominada... Sí. Y pasar la alfombra roja... ¿Y sabes lo que te hacen en el Martín Fierro del Interior? Te lo va a decir él... Los famosos que traen de Buenos Aires entran por la alfombra roja sí. y a vos te hacen entrar por la cocina. No, no. Pero si son un papelón. Chicos, el en también. Chicos, esto ¿Vos estás una diciendo Cornela, que clases C? C? Qué no, feo, no, no, no. Qué no, no, feo. No, estoy o diciendo eso. Esos no traen como clase Será sí, una discusión que quedará para otro momento. Javier, querido, te seguiremos escuchando todas las tardes.